Vamos a hacer el análisis sintáctico de la oración. ¿Qué cambios sociales se han hecho con mi voto? Hablamos de una oración simple. Localizamos primeramente el verbo, que es lo que nos dará eh, la pauta de, de qué es lo que tendremos que seguir buscando en el resto de la oración. Y encontramos que el verbo es han hecho. Un verbo en tercera persona del plural, con lo que habrá que buscarle un mm, sujeto que concuerde... Eh, en persona y número con él este sería pues el verbo o núcleo del predicado que además en este caso como es un verbo compuesto dispondría de un auxiliar el verbo haber, an, que está conjugado y un participio, el verbo hacer en este caso en forma de participio hecho que sería en realidad el, el verbo en sí mismo ya tenemos localizado el verbo localizamos el sintasma nominal sujeto que no es otro que qué cambios sociales porque eh, concuerda con el con el verbo, en, en persona y en número. Localizado el sintagma nominal, es, es el sintasma nominal y es el sujeto porque es de, el hecho del que se está diciendo algo, de quién se está hablando, de los cambios sociales. Y estoy preguntando por ellos. Localizado el sintagma nominal sujeto, todo lo demás de la oración será siempre el sintasma verbal, es decir, el predicado con su núcleo verbal y los distintos complementos verbales que tiene alrededor. Uh, vamos a localizar estos complementos verbales. En primer lugar, con mi voto, que es un solo bloque, es un, sintag un sintagma, sería un sintagma preposicional porque comienza con una preposición. En este caso, es un, uh, sintácticamente tendría la función de complemento circunstancial de instrumento. Es un circunstancial que uh, complementa al verbo indicando con qué medio o con qué instrumento se está realizando la acción del verbo. ¿Cómo, con qué se han hecho los cambios sociales? En este caso, con mi voto. Ayudándose de mi voto, con el instrumento de mi voto. Seguimos avanzando. Nos queda el se, que podríamos haberlo incluido dentro del verbo, pero que lo hemos dejado fuera justamente para analizarlo como una marca de pasiva refleja. No es una marca de impersonalidad, porque la oración no es impersonal, tiene su sujeto, que cambios sociales. No es marca de reciprocidad, ni de, de oración reflexiva, ni de verbo pronominal. El verbo no es hacerse. Por tanto, sería uh, una, una marca de pasiva refleja. ¿Por qué sabemos que esta oración es pasiva refleja? Teniendo una forma activa, el verbo en forma activa, como han hecho. Pues porque si intentamos pasarla a pasiva normal, a pasiva propia, se puede hacer qué cambios sociales se han hecho con mi voto se puede convertir en qué cambios sociales han sido hechos con mi voto y admite eh, la, la mutación en pasiva. Pero es que además, si cambiamos el número del sujeto, en lugar de qué cambios sociales, qué cambio social, hay que cambiar también el número del verbo, necesariamente, y nos quedaría qué cambio social se ha hecho con mi voto. Esos son dos marcas, dos procedimientos que indican que esa se es una marca de pasiva refleja. Se puede pasar a pasiva eh, el verbo tal cual, conservando el sujeto, eh, el sujeto paciente, que cambios sociales, y además si cambiamos el número del sujeto, y en este caso lo ponemos en, en singular, también eh, hay que cambiar necesariamente el número del verbo. Pasiva refleja. Bien. Eh, descendemos en el nivel y vamos a analizar la función de cada una de las palabras de los sintagmas. ¿Qué cambios sociales era el sintagma nominal sujeto que consta de un determinante que, aunque parezca lo contrario o parezca otra cosa extraña, es un tipo de determinante, un determinante interrogativo, porque determina al, al núcleo cambios, que es un sustantivo, por tanto sería el núcleo del sintagma nominal. Y va acompañado de un adjetivo que concuerda en género y número con el núcleo, que es el adyacente o, si queremos, también complemento del nombre. La distinción entre adyacente y complemento del nombre no está muy clara según qué gramáticas utilicemos. En general, todos los adjetivos o complementos preposicionales que determinen o que complementen mejor a un núcleo serían sus complementos del nombre. Reservamos el nombre de adyacente normalmente para cuando es un adjetivo. Y el de complemento del nombre para cuando es un complemento preposicional. Por ejemplo, ¿qué cambios en la sociedad o de la sociedad? ¿De acuerdo? Bueno, adyacente. Eh, nos queda por ahí otro sintagma eh, que analizar. que es con mi voto. Con. Es la preposición o enlace que inicia ese sintagma. Eh, y todo lo demás es el término. Todo lo que sigue a la preposición. en un sintagma preposicional. Se llama término y tiene un valor nominal. Siempre es un nombre o un sintagma nominal. En este caso, efectivamente, es un sintagma nominal con un determinante posesivo, mi, y un núcleo o nombre que es voto. Tenemos hecha, completada ya, la uh, el análisis sintáctico de esta oración simple. Ahora pasaríamos a describir, finalmente, qué tipo de oración es. ¿Qué cambios sociales se han hecho con mi voto? Por su composición es simple, solo tiene un verbo. Por la, voz, por la voz verbal, sería una pasiva refleja, es decir, tiene en realidad forma activa, el verbo está en forma activa, pero su sentido sería pasivo. Y hay que eh, aclararlo en este sentido. Por el tipo de sujeto, sería una oración personal, es decir, tiene un sujeto, no, no, no está carente de sujeto, el sujeto está ahí, qué cambios sociales. Por el tipo de predicado, sería intransitiva. No admite un complemento directo, directo. El verbo no está no está utilizado aquí como, como verbo mmm, transitivo. Porque el sujeto paciente, digamos, es que cambios sociales. Eh, y sería una pasiva refleja por las razones que hemos comentado anteriormente. En cuanto a la actitud del hablante, sería una oración interrogativa. Está obviamente preguntando. Aunque sea una interrogación retórica. Podría ser en este caso. Es una interrogativa directa porque se marca en la escritura con un signo de apertura de interrogación y un signo de cierre, eh, y, y pregunta por algo directamente, no da un rodeo como me gustaría saber qué, o que alguien me diga qué cambios sociales, se pregunta directamente, por tanto, interrogativa directa. Y además es una interrogativa parcial, porque eh, la partícula interrogativa qué no pregunta por todo el hecho por todo el enunciado de la oración, sino solamente por los cambios sociales. No se pregunta si se han hecho o no, o si se han hecho con mi voto o no, sino cuáles son esos cambios. Así que sería una interrogativa parcial. afecta solo, a, Se pregunta solo por una parte del enunciado.